Bueno, muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Drian y quería mostrarles un poquito de la canción de Night is Kids Politics. Una canción que vino un curso que hice específicamente con caigo y estamos trabajando en un vídeo dos semanas para que salga el vídeo y pues quería contarles cómo de dónde salió la idea y cómo hice prácticamente el remix de esta canción en el curso nos estaban presentando varias varias ideas y esa era una de las canciones que escogí de las 30 que había fue una de las que me inspiró a, a querer trabajar en, en, en hacer un, un remake y pues nada sake queremos hacer. las vocales siempre me las partí, las piqué y las transformé en una melodía por así decirlo oh, oh, oh, oh, oh, oh. esa es la primera parte del drop y pues no vamos a seguir haciendo lo mismo en la segunda vuelta del drop entonces de ahí lo que yo hice fue dejar la vocal naturalmente yeah, well I la primera parte con el drop y pues como pueden escuchar siguen escuchando lo que es la parte original que nunca podemos dejar que son las guitarras con la propia vocal y pues... entonces nunca olviden incluir la parte original incluso que sea un remix tienen que incluirla en todas las partes de la canción